Continuamos eh, con la siguiente diapositiva que es, eh, los, habla sobre los tres pilares de la, lo que es la responsabilidad social empresarial. Aquí se encuentra lo que es el sector privado, el sector público y el tercer sector. Dentro del sector privado eh, tenemos eh, que lo conforman las empresas, organizaciones pertenecientes a los accionistas, ¿sí? lo que es los medios mandos, los medios superiores, son las personas que están eh, en la cabeza de las empresas eh, todo lo que tiene que ser con los, lo que es fondos privados lo que es el sector público su función básica es defender los derechos de la ciudadanía la administ las administraciones públicas pueden desempeñar un papel clave en el impulso de lo que es la responsabilidad social empresarial en el tercer sector está compuesto por distintas organizaciones en estas incluyen eh, algunas tanto privadas, públicas, ONG, lo que eh, se dio las organizaciones y movimientos que se dieron surgieron a través de lo que es el movimiento obrero, como son los sindicatos, eh, los partidos políticos, aquí también se incluyen las ONG eh, también los hospitales, las universidades todo esto abarca todo lo que es eh, el tercer sector las organizaciones de este sector eh, detectan de mejor manera las prioridades y demandas de la comunidad razón, eh, razón de esto es debido a que tienen mayor eh, contacto con ellos, eh, saben el impacto que, que, que tienen a, a, al momento que se, se ocasiona algún cambio dentro de, de, de lo que son las empresas. ¿sí? Entonces, este sector es el que está más eh, relacionado en sí con la comunidad. Gracias.